¡Hola, chicos, ¿sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a YouTube Lives. Es decir, YouTube Lives, pero en Roblox. Jugados. Uh, como, cómo, cómo? Recompensas diarias. Uh, yo quiero esto. Pero, pero claro, no, no puedo pincharlo, ¿verdad? Reclamar. Reclamar, he dicho... Mil, día uno, ya has conseguido mil Bueno, épico, ojalá fuera así en la vida real Pero no es el caso Suscríbete para llegar <ríe> Hola, ¿te gustaría seguir un pequeño tutorial? No, gracias, soy, soy veterana en YouTube eh, Bueno, aquí tienes 1100 gemas que puedas usar ¿no? Que sí, que sí, mucho texto, ¿vale? Mucho texto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? A ver ¿Cómo se juega esto? Idea. ¿Por qué no sigues el tutorial? Porque quiero seguir yo a, a mi rollo A mi rollo A ver, casa youtuber, por favor Bienvenidos Soy Isabel 20 Echale un ojo a nuestras propiedades, ¿de acuerdo? Apartamiento Comprado ¿Juras? No, no puedo comprar esto no. Comprado. no, no, no se puede No se puede ah, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Espectacular! A ver... Villa... Uh, no tengo tanto dinero... O oh, sí... Un yate... ¿Se puede vivir en un yate? ¿En serio? A ver... ¡Hala! ¿Pero qué es esto? No, no, no, no... Quita, quita, quita... Una cosa más barata, por favor... A poder ser una cosa barata... ¿Vale? Barata, barata... ¿Estás seguro que es? ¡Ah! ¡Que tengo 500! ¡Que soy pobre! Vale, pues entonces nada. No, no hay casa. No, no, no quiero, señora. Sa salga de aquí usted. No, no, no. Tss, no, no me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo salgo yo de aquí? No. Señora, que, que no quiero. Señora. No, gracias. Um... ¿Me podrías explicar dónde está mi casa? ¿Me podría usted, señora, explicar dónde está mi hogar, dulce hogar? Porque no sé dónde vivo. Eh, no sé qué he hecho. ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea. Eh, señor, ¿usted sabe dónde está mi casa? Es que me he perdido. No, no, no sé dónde está. No sé dónde está mi casa. No sé dónde está... ¿Esto qué es? Abro. ¿Esto qué es? Wi-Fi ¿Para qué quiero Wi-Fi si no tengo casa? ¿Para qué quiero Wi-Fi si no hay casa? Ah ¿Se, han, ¿se me han desuscrito mil personas? No, perfecto Tengo cero personas ahora mismo Tengo cero suscriptores F A ver Hey, un placer conocerte, igual vete He encontrado este portal que nadie conoce Ni siquiera mi hermano que está a unos metros de aquí este portal te llevará a una isla fuera de aquí de todo tipo de bienes. Ok. Después de eso, vuelve a unirte al juego y tendrás acceso a, tu, a la isla. Dame las gracias para luego. Y si no quiero darte las gracias, ¿qué? Necesito... ¿Y si no quiero? Si, ¡Que no quiero! ¡Que no quiero unirme! Um, ¿a quién me puede explicar y dirás, no querías. No habías dicho que no querías tutorial, ya lo sé. Porque yo soy así. No me puedo colar en la casa. ¡Ah! Acabo de ver que tengo. Acabo de... Pues sí. Quisiera saber dónde está mi casa. ¡Ah! Que es un apartamento. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. No se puede dormir, ¿no? Vale, espérate. espérate. Espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Vale, ya sabemos dónde vivimos, ¿vale? Así que volvemos a entrar. Vale. Entonces, se supone que esta es mi casa. Eh, vale. ¿Me sirve? Eh, Esto. Acabo de pagar mi propia agua. ¿En serio? ¿Apago de pagar agua que está en mi propia casa? Me parece increíble. O sea, me parece... Espectacular, ¿eh? Muy real el juego Muy real A ver Juegos Live, por supuesto Directo, por favor Vamos a empezar, ¿eh? Ahí Hola, visita, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que bien Entonces, hago así Hago así agua así agua Hago... Hago... Hago... hago, hago. Oh. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Me sorprendo! ¡Atención! ¡Estamos viendo cómo Supervent está jugando a un juego nuevo! Y parece ser que no sabe jugar muy bien, pero se lo pasa bien. Estoy toqueteando todas las teclas, ¿eh? La verdad. Nuevos segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¡No! ¡Oh! ¡En serio! ¡A la gente no le ha gustado! ¡Me parece muy fuerte! ¡Yo que la hago con todo mi cariño! L F D Estoy pulsando todas las teclas ¿Qué estoy haciendo? No me lo preguntes eh, H S A J Mira, Tengo más haters que, que fans eh <risa> Tengo más haters que fans Madre mía La gente me odia ¿Por qué? Si no ha he hecho nada Vale, vale Están bajando Están bajando Está bajando. Muy bien, así me gusta Muy bien, muy bien Make a choice Canta esto Tampoco les gusta Pues vete a tu canal Si no te gusta Lo que ves Te va para tu casa ¿Qué te parece eso? J A H D S No sé, que estoy pulsando Yo estoy pulsando todas las teclas O así ¿Te sirve o no te sirve? No le sirve al muñeco. No le sirve. D. J. A. D. L. A. K. K. Tiene caca al muñeco. Tiene caca. Um... Tengo muchos haters. Vamos a cortar. Espero que os haya gustado. Suscríbete y nos vemos. Es el... <risa> como se termina un directo. Con muchos hates. Vale. Eh, después de eso, no puedo editar el, el directo. En plan, yo quiero Minecraft. ¿Qué juego es ese? De Murder, no lo conoce ni su prima. ¿Qué es eso? PewDiePie, ¿en serio? ¿Esto qué? Esto qué? Record. Vale, pues mira, ahora grabo el vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí grabando Murder, que no sé qué juego es, pero vamos a empezar. Ya lo hice en directo el otro día, pero... Bueno, hace poco que lo acabo de hacer en directo. A la gente no le ha gustado mucho, así que lo voy a hacer en vídeo. A ver si os mola más. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué te parece ese vídeo? Espectacular, ¿eh? ¡Épico! El mejor vídeo que vas a ver en el planeta. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh. uh. <risa> ¡Perfecto! Listo para publicar. Publicar. Espero que os guste <risa> Felicidades ¿no? Ha recibido 10 B Y a mí que me importa Y a mí que me importa ¿Esto qué es? Si no sé quién es ese A mí que me cuentas Vale Bueno, bueno, bueno las visualizaciones Bueno las visualizaciones Espero que tenga las mismas visualizaciones este vídeo Mira esto Mira esto <risa> Y espero también ganar 26 suscriptores. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que lo que pasa en el juego en la vida real también pasa? Sería demasiado épico, ¿eh? Por favor, ¿quieres moverte? Gracias. Vete a dormir, va. Vete a dormir, que has dormido demasiado. Y ¡No, no te vayas! Eh, acabo de pasar la noche sin dormir. Espectacular. Increíble. Veo un poquito de agua. Por favor, que lo vas a necesitar. A ver, eh, comamos una manzana, hay que ser sanos en la vida A ver, vete aquí, vamos a jugar un poquito, va Distráete un poco, que lo necesitas Energía, poco Así que, en cuanto acabes de jugar, vale, te vas a ir a dormir Vale, perfecto, suficiente No, que no quiero, que no quiero irme Que no quiero irme, quiero dormir Ahí está ¿Por qué, no, ¿Por qué no quiere dormir? ¿Qué, qué, qué ocurre? ¿A quién, me ¿A quién me puede explicar qué pasa? Pues porque no se puede. No me digas que tengo que mover la cama de sitio. Eh, uh, esto, esto ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace esto? Vale, tengo que hacer así. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? Quiero dormir. Quiero mimi. -mi. En serio. En serio. Que quiere dormir el muñeco. ¿Por qué no le dejas dormir? Ah, espérate. ¿Alguien me puede explicar por qué no me deja dormir el muñeco? Mm. Eh, camas, por favor mm, ¿Qué es esto? ¿Qué cama es esa? Dirás, ¿te has gastado más dinero? Sí, ¿qué pasa? Hay que dormir ¡Vale! ¡Aleluya! A lo mejor es porque si está pegada a la pared No le deja ¿Sabes? Duermes con los ojos abiertos Perfecto que tengas dulces sueños, ¿eh? ¿Ya has dormido? Uy, qué rápido. A ver. Mm, construir. Esta cama no la puedo... Se ha bugueado la cama. Se bugueó la cama. Perfecto. Eh, premios. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ojalá YouTube regale estas cosas. Porque YouTube, que yo sepa, llega Vale, esto es rubí, si no me equivoco. Ay, que ya queda menos para llegar a esto. Uh ¿Te imaginas la placa? Yo que ensalada, ensalada, come ensalada. Hay que comer sano. Hay que comer sano. Eh, vamos a salir fuera. A ver si podemos comprar algo útil. Eh, Podemos comprar Un videojuego nuevo En plan Verificar ¿Esto qué es? Verificar, consigo una mejora gratis Verificar ¿Esto qué es? Ah Sophist 20 Venga, va Reclamar. Your five minutes Ok, McKay Me parece bien Me parece correcto Mención Reclamar Vale Verificar ¿Por qué no me verificas? Verifícame esta eh, Reclamar Hola Intuyo que me van a verificar, ¿no? canal, el tuyo, no lo sé. Mejoras a ver eh, a ver cómo va el vídeo. 13 minutos, vale. Eh, ordenadores. Mm, habría que comprarse. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No sé si me renta más un ordenador. O un videojuego, ¿eh? Yo creo que renta más un videojuego, ¿no? O sea, un un PC nuevo. A ver este. Esto es lo real. Esto es real. Esto, esto lo mismo digo en la vida real. Lo mismo digo en la vida real. Los precios, ay Dios mío. A ver. Empecemos con uno barato. Este. A ver. Pero es que en la vida real pasa lo mismo. <risa> es verdad. A ver. Ah, pasa lo mismo mm... compra do vale este es el que tengo yo no en tuyo claro pero de micro habría que mejorarlo yo tengo uno parecido a este a ver 500 venga va me compro Ah, no sé qué he hecho. Cancelar. Cancelar. ¡Ah, que no me llega! Perfecto. Perfecto. ¿Esto qué es? Ah, webcams. Vale, cero. Está gratis, increíble. Está gratis, pues me la llevo. Si sí, está gratis, me la llevo. Ah, no, que es la que tengo. Vale, vale, vale, ya lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Capichi, capichi. Ah, si sí te pone el precio arriba. Y yo mirándolo, ¿sabes? Eh, prr, espérate, voy a pasar a la, a la zona de juegos A ver si por aquí hay algo interesante Por favor, dime que sí Dime que habrá, habrá algún videojuego interesante por aquí ¿Qué es esto? ¿Yo para qué quiero figuras? ¿Me explicas? Vale, nada, no sé lo que es Vale, teclado Teclado El teclado es importante el teclado es importante, chicos Y el ratón también Así que, si tenemos por aquí materiales Nope mm, Nope Nope, nope, no nope. Vale, este es con eso que se empieza Buah, necesitamos Necesitamos farmear ¿eh? Y bastante Eh... Teléfonos Eh... Claro, también se necesita un móvil Claro, el más barato El más barato son 50.000 Pero, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Si con uno de 300 yo ya me sobro Yo con uno de 300 yo me conformo ya mm, No, nope, porque no tengo diamantes <ríe> Y la placa de diamante tampoco Ay, Dios mío A ver eh, estos son casos, imagino, de otros Youtubers Vamos a llamarlo así ¿Esto qué es? ¿Cómo puedo hacer para subir? ¿Cómo puedo hacer para... Para promocionar? En plan... ¿Cómo sé yo si se está haciendo de día o de noche? Eso es otra duda que tengo Vale Pues ya hemos aireado un poco el body Así que ahora toca... Eh, trabajar de nuevo Así que Vamos a trabajar A ver Tendencia Claro Si es que yo lo jugué Y, y, y vino mucho hate Normal que hubieran tantos Vale Lj. No me juzguéis ¿Vale? Por jugar mal Que debe No solo lo digo en el vídeo Si no lo digo en, en En el gameplay Ahí está Pam Pam Pam J, S, K, F, D. Madre mía, los hates Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque a la gente no le gusta. No entiendo nada. Pero me da igual. Yo voy a seguir igual. A, a, a. Yo voy a seguir como soy yo. Y que no le guste. Que no lo vea. ta, -ta tan, ta ta -tan. Y además esto lo digo no solo por el juego. Sino en la vida real también, eh. A que no le guste que se vaya a otro lado. A ver. Troll viewers. <ríe> la cara de face que se me pone. La Poker Face. G. G, G. L. D. H. K. G. Jolín, no me da tiempo. D. K. -G. J S ay Dios mío D K G A L cómo sé yo cuánto vale solo hay un viewer espectacular A K L S A L H A K S F A K F G D L, ay dios mío shl ¿Por qué? Sarcástico Comentario sarcástico Ahí está, ahí lo has dado Ahí las has dado, comentario sarcástico Lo he hecho bien Vale, lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien Me gusta Hashtag me gusta Hashtag me gusta Espero que a ti también es así deja un like, hombre Que no cuesta nada Vale Vale Vale, vale, ¿Vale? lo no, que estoy haciendo. Yo estoy toqueando eh, eh, teclas. Yo estoy tocando flechas sin más. Flechas, no, teclas. No pues se vocalizaría. S, A, D, J, S, J. No, ¿Sabéis si estoy escribiendo un conjuro? ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni idea. Yo voy toqueando te te te las teclas que me manda el juego. Espero que no sea un conjuro. Espero que no sea un conjuro. Comentario sarcástico. Vale Y cortamos Directito No me he ganado nada. Pero así se empieza chicos Así se empieza A ver Espérate Salir Vale Dormir Porque es de noche Y toca descansar Y a las nueve toca ir a dormir Y además es verdad Yo a las nueve de la noche Ya a dormir Vale se ha levantado muy pronto, ¿eh? También te lo digo como dato. Es que esto de que tenga que pagar mi propia comida, lo veo un poco. Un poco mal, ¿sabes? Vale, grabo vídeo. KHD Es como que a la gente le gusta más este. Eh, que este juego esté grabado. Que si está en directo, ¿eh? yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Pues yo creo que por ahora Este juego Lo voy a hacer en, en vídeo Porque parece ser que, le, que les mola más Que esté en vídeo que en directo ¿eh? No me preguntéis por qué Y es verdad ¿eh? Esto a veces pasa en la vida real Hay juegos que es mejor en directo Que en vídeo Y hay otros que es mejor en vídeo que en directo Y hay otros pues, Que les da exactamente igual Y les gusta todo, los, lo, todo el contenido Mira, ¿veis? ¿Ves? Las visualizaciones y los suscriptores No sé si lo veis A la derecha ¿Lo veis? No me preguntéis por qué Pero... ¿Ves? Ha funcionado Funcionó Tenemos casi 100 suscriptores En, dos solo... en solo dos vídeos A mí me costó tres años y medio O cuatro Madre mía Ahora toca... Otro vídeo, voy a hacer otro vídeo hay que farmear A, G H, L, K. Espero que no sea un conjuro lo que estoy haciendo. Yo creo que es como, al ser vídeo, es como que está más cómoda el personaje. ¿Y puedo mover esto? En plan, no, no puedo moverlo. ¡Uf! No. Buah, está difícil eso, eh. Pero aún así a la gente les mola. Vale. se está subiendo. Y además es lo que hago, eh. O sea, cuando lo grabo. Lo subo directamente. Vale. Uh, un poquito de leche. Hay que tomar un poquito de leche. Que tiene mucho calcio. Eh, y voy a volver a grabar otro vídeo. Que también te digo. No sé por qué no se puede hacerlo de... ese el publicar Y como que se programe, ¿sabes? El vídeo No sé por qué Me refiero en el juego, ¿eh? En la vida real si sí se pude <ríe> Casi Vale, vale, vale Me sirve Me puede servir Vale Tres vídeos Yo creo que con tres vídeos Es suficiente ¿Por qué tengo corazones por alrededor del personaje? Ah, ¿que tiene sueño o qué? ¿Qué le pasa al personaje? Vale, vamos a distraernos Ahí está Bueno, bueno Ahí está farmeando Vale Vale, entonces Eh... Claro, tenemos un problema Esta cama No la puedo quitar No me preguntéis por qué Pero esta cama Si, hay alguien, si alguien sabe ¿Cómo puedo hacer para quitarla? Que me lo pongan en los comentarios, por favor Porque, ¿ves? Esta sí me deja, pero esta no No sé si es que se ha bugueado. No entiendo nada eh, Vamos a salir Vale y nos vamos a ir para um, eh, comprar alguna mejora. Por favor. Vamos a mejorar. Lo primero de todo sería el ordenador. Claro, pero es que necesito... Mm, necesito farmear más, eh. A ver. La web. Webcam. 500. Es que todo está muy caro, eh. Y en la vida real también. <risa> en la vida real también está muy caro todo. Eh, por lo menos aquí en España, ¿eh? Allí en vuestros países. No sé cómo estará. Pero aquí en España las cosas son muy caras. 500, vale. O sea, por lo que veo, el mínimo son 500. Entonces, me voy a ir para casa. Y voy a grabar otra vez. Voy a grabar. Eh, pero primero déjame... Comer un poquito de, de, de, de, de... Agua, va a tomar un poquito de agua Tomamos agua Grabamos vídeo Porque esto se ve que no lo puedes desbloquear hasta llegar a un mínimo de, de suscriptores A ver, ese d Pues eso es que ya le voy pillando el truco ¡Épico! Un vídeo demasiado épico, vale entonces, ¿vale? Cortamos. Cortamos. ¡Uh! Ese no me ha salido muy bien, ¿eh? El último corte me ha salido un poco rana. Pero bueno, espero que le gusta la peña. ¿Se puede grabar otro? Yo quiero grabar otro vídeo. ¡Hombre! ¡Quiero grabar otro! Vale. Voy a comer un poquito de queso. Y vamos a comer un poquito de... Una manzana, ¿vale? Manzanita. Que también te digo, esto de gastarme el dinero en mi propia comida. Vale. Ya tengo más de 500 y casi mil suscriptores. ¡Puf! Demasiado rápido he crecido. Demasiado rápido. Vale. Perfecto. Y volvemos a, a grabar un vídeo. Vale. S, A, J, D, S, J, F, H, A, G. Es como que a la gente no gusta más. No sé por qué, pero este juego parece ser que les mola más en vídeo. O a lo mejor es que es más cómodo. Quizás. Mm, el último corte siempre es el que se me lía, ¿eh? ¿Por qué, por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas salir? Sí no, no me deja ¿Por qué? A lo mejor es porque lo he cortado demasiado mal Voy a, voy a probarlo otra vez, vale j s e f h l -K J-S-E-F-H-L-E-S-K-J-K-S-L-A -K Vale Entonces, ahora O es que se me había bugueado que también puede ser ¿Vale? ¡No! Me ha salido mal Me ha salido muy mal ese corte Se me había bugueado, vale Se me había bugueado No hace gracia Porque ahí tenemos un yate que no podríamos tener nunca Increíble Increíble Está lo, lo caro por un lado Y lo barato por otro Ah, pues no porque allí tenemos un, ya, un avión privado. Increíble. Increíble. ¿Aquí no hay humildad o qué? Increíble. Es que la gente no es humilde o qué. No, no entiendo. Tanto presumir. Vale. Bueno. Lo que hemos crecido. Ya puedes permitir este ítem. Vale, vale. Vale, perfecto. Tenemos mil. Vale, perfecto. Vamos a dormir. La siestecita. Eh, cosa que yo no hago porque si no me entra mala leche. Es verdad, ¿eh? <risa> es real, ¿eh? Es real. Y encima, además, luego no me levanto, no soy capaz de levantarme, porque. Mira, un blogger. ¿Puedo salir en tu vídeo? ¡Hola! <risa> y se va para allá. Vale, perfecto. A ver, vamos a. A ver qué nos podemos permitir. Vamos a empezar por. Mm, vamos a empezar por el teclado, vale Vamos a empezar por el... No, por el audio Vamos a empezar por el audio Vale El audio es importante Así que vamos a comprar este micro Perfecto Vale Luego ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más es importante? La imagen Lo primero sería el audio ¿Vale? Luego sería la imagen. Por lo tanto, necesito llegar a 500 de nuevo. Así que tenemos que volver para casa. Vale. Yo es que no comería hasta que no me faltase. Hasta que no tuviese mucha hambre, ¿sabes? Entonces, guardamos. Grabamos, quiero decir. D. H. L. S. G. K, L, A, G, H. Magnífico, vale. Os voy a grabar ahí a tope. Pam, vale. Corte perfecto. Este no es tan perfecto. Vale. Vale. Y en cuanto se haya subido, voy a hacer otro vídeo, vale. Otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Otro vídeo, por favor, súbete. Sube, sube. Hasta las 9. Vamos para adelante. Aunque también te digo, muy real esto tampoco es. Porque cuando tú subes un vídeo, las vistas y los suscriptores tardan en llegar, ¿eh? También te lo digo como dato. El juego se emociona demasiado. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Vale, perfecto. Que a lo mejor no son las teclas esas las que hay que tocar Y yo tengo que tocar las teclas que me dé la gana Ponédmelo por los comentarios Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Bueno, mejor dicho ¿Qué es lo que estoy... ¿En qué estoy fallando? Más bien sería la, la pregunta ¿Vale? Esto Vamos a pillar Una ensaladita ¿Vale? Saladita. Y grabamos otro vídeo. Otro vídeo. KJDL. Yo diría que tengo que tocar las teclas a lo loco, ¿eh? En plan. En plan porque sí. Ponémmelo por los comentarios, por favor. Por favor. ¡Uh! -huh. Pensaba que lo iba a cortar justo, pero no Vale Intuimos que Más o menos Lo tenemos Vamos a jugar un poquito Podríamos dormir, pero Parece ser que el muñeco no tiene sueño Así que nos tenemos que aguantar Vale Ahora ya vamos teniendo Más éxito De acuerdo, entonces Yo creo Que lo mejor y esto es un consejo también en la vida real Ver si un juego funciona En vídeo Y luego pasarlo a, a directo Es decir, este juego Está claro que en los directos Falla, ¿vale? O sea, en los directos Va mal Y este ¿eh? Y en los vídeos tiene éxito Entonces El consejo sería Y en la vida real Me refiero, me refiero a la vida real, ¿eh? Grabar unos cuantos vídeos de este juego Y empezar a ganar muchos suscriptores Y seguidores, likes, comentarios Que a la gente veas que le gusta Y si ves que realmente les mola Y a ti también, porque también te tiene que gustar a ti Entonces ya lo puedes subir en directo ¿Sabes? Porque sabes que la gente lo va a ver ¡Oh, uh, perfecto! ¡Curte perfecto! ¿Vale? Y esto es real, ¿eh? En la vida real también es lo mismo Vale, ahí está A ver, también depende También he de decirlo También depende del potencial de tu PC Por ejemplo, yo sé que Roblox Y Fallout Shelter Os mola bastante también Pero en directo no lo puedo hacer Porque eh, se me Carga demasiado El ordenador, ¿sabes? Entonces por eso mismo no lo juego en directo. Si no, sí que lo jugaría en directo. ¿Sabes? Pero por eso mismo no lo hago. Y aparte hay juegos que prefieres jugar en, en vídeo. Porque te es más cómodo. Por ejemplo, Roblox me es más cómodo jugarlo en vídeo. ¿Sabes? Vale, pequeño corte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Me está saliendo demasiado perfecto. Demasiado perfecto este vídeo. Millón de vistas ¿A que sí? Un millón de visualizaciones Ojalá Bueno, que tengo 2000 Vale, vale 2000 de... De, de pasta aquí ¿Vale? ¿Cómo puedo ver los vídeos que he subido yo? En plan... He subido más de mil suscriptores Casi 2000 Pero bueno, ¿esto ¿Qué es? ¿Pero qué ha pasado? ¿Yo qué hice? Vale Ahora sí Vamos de sobras Y nos podemos permitir El lujito De comprarnos PC nuevo ¿Vale? Así que podemos comprarnos No nos pasemos ¿Vale? Porque tenemos 4.000 Y podríamos gastarnos este Pero vamos a ser eh, Un poco Hay que ser humildes ¿Vale? Así que me compro este eh, también me voy a pillar. Podría pica este, pero mejor esta pantalla. ¿Vale? Madre mía, ¿cómo baja el dinero? ¿Cómo baja la pasta? A ver. La webcam. Esta. ¿Vale? Mira, es parecida a la que tengo yo. Es parecida a la que yo tengo. Mm, vale. Vale, perfecto. Esto, digamos que ya estaría. Ahora, por aquí estaría. Estos son otras cosas, vale. Esto hace, es el teclado. A ver si nos podemos permitir el lujo de, de poder pillar. Vale, estos son ratones, ¿no? Vale, ratoncitos. Vale, el teclado primero. El teclado, en serio. Ni uno me sirve. Ni uno. Ni uno me sirve, ni uno me sirve. Eh, ah, mira, aquí tengo. Sí, sí que se puede comprar, hombre no, eh, no metíme al juego porque. Mm, vale. Por lo menos tener una, un, unos materiales en condiciones, ¿no? El teclado. Vale. Se podría decir que ya nos lo hemos gastado en lo que sería la mesa. ¿Vale? Bueno, la mesa, si lo que es la, el, el material. Claro, mmm, lo suyo sería comprar un nuevo escritorio, pero no sé cómo se hace. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Eh, construir esto. Mejora. Ok. Vale. Cancelar. ¿Las ¿Es que ha pasado? No, espérate. Mejora. Para mejorar tu escritorio. Edificio naranja. Edificio naranja. Edificio naranja. Edificio naranja. Edificio naranja. ¡Aquí! ¡Este! Para mejorar tu escritorio. Claro, pero... Yo lo que quiero... Es la mesa. No... No esto. ¿Sabes? No sé cómo hacer. No, no sé dónde encontrar... No sé dónde encontrar la mesa. A ver si puedo cambiar esto. Espérate. Quiero quitar esto de aquí. O ya se ha comprado. Ah, ya se ha cambiado, ¿no? Ya se ha cambiado. Vale, vale, vale. Se ha cambiado, se ha cambiado. Vale, ok. Ok, ok. O sea, que nos había cambiado. Vale, ok. Um, o sea... Saladita. Madre mía, es que tenía hambre. Quesito. Vale, perfecto. Perfectito. Vamos a jugar un poco. A ver cómo va el vídeo. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces. Se este cita. Vale. Entonces. Yo lo iría dejando por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Este mapa, oye, ni tan mal. Vamos, vamos, vamos mejorando poco a poco. El próximo día a ver si podemos conseguir llegar a los 10.000. ¿Vale? A ver si podemos conseguir el, el reto. ¿Vale? Eh, los 10.000. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.